Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Youtube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia neurológica. Hoy os vamos a hablar sobre la importancia de la fisioterapia a domicilio en el tratamiento de la miplegia provocado por un infarto cerebral o ictus. La fisioterapia es muy importante en el tratamiento de la miplegia, sobre todo en su estadio agudo. Para saber lo que es una hemiplegia primero tenemos que saber qué es lo que lo causa. En este vídeo vamos a hablar del infarto cerebral o ictus. El infarto cerebral es una necrosis o muerte en el cerebro. Es decir, por la causa que fuera no llega sangre a una parte del cerebro y como consecuencia esa masa cerebral se necrosa y deja de funcionar. El cerebro está formado fundamentalmente por dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Cada hemisferio se encarga de las funciones sensitivas y motoras de un hemicuerpo. En el caso del hemisferio izquierdo, se encarga del lado derecho de nuestro cuerpo y en el caso de nuestro hemisferio derecho, se encarga del lado izquierdo de nuestro cuerpo. Además de las áreas motoras y sensitivas, hay infinitas áreas encargadas, entre otras eh, cosas, de los sentidos. Por ejemplo, en el hemisferio izquierdo está el área del lenguaje. De ahí que muchos infartos cerebrales o ictus afecten a este hemisferio produciendo alteraciones del habla, que en otro vídeo hablaremos sobre el tratamiento de logopedia en estos pacientes. Por lo tanto, si un infarto cerebral produce alteraciones motoras en un hemisferio, producirá la hemiplegia o alteración motora del lado contrario de ese hemisferio. Pero ¿qué es la plasticidad cerebral? Una vez infartado o necrosado una parte o región cerebral, el lado sano o no afectado tiene la capacidad de poder realizar las funciones del área afectada. Esa capacidad cerebral es muy potente en los primeros meses después del accidente cerebrovascular. Según nuestra experiencia, el tratamiento de fisioterapia precoz es fundamental para que nuestros pacientes recuperen gran parte de lo perdido. A partir del año después del ictus, nuestro cerebro pierde esa plasticidad cerebral y se considera un paciente crónico, donde los resultados del tratamiento van a ser bastante inferiores. Se puede ganar algo de lo perdido, pero probablemente mucho menos que en los meses iniciales. ¿Cómo es el tratamiento de fisioterapia a domicilio? Desde Clínica FuenSalud disponemos de un tratamiento específico para este tipo de pacientes. Todos los fisioterapeutas de Clínica Fonsalud somos expertos en fisioterapia neurológica y nos dedicamos expresamente a este tratamiento. Los primeros meses de tratamiento suelen realizarse a domicilio por las dificultades que tienen los pacientes a ir a un centro médico. Prácticamente todo el tratamiento es manual, donde con técnicas neurológicas como Bobac nos encargamos de estimular las áreas cerebrales afectadas a través de técnicas manuales de estimulación. En este periodo también es muy importante reducir la plasticidad o tensión muscular que tienen muchos de estos pacientes por afectación cerebral. Técnicas de tramo, de equilibrio y coordinación, además de la reeducación de la marcha en meses posteriores, serán fundamentales para una gran recuperación del paciente, con el objetivo que con el paso de los meses pueda volver a realizar una vida prácticamente normal o con el menor número de limitaciones funcionales.